dicho cosas también que, que nos mueven y nos conmueven en esta, en esta lucha por eh, ir no solamente construyendo la transformación sino también sabiéndola comunicar, ¿no? Esto que, que tú comentas sobre el golpe en Venezuela, en donde se vio claramente que una cosa era la realidad real que la gente estaba viviendo en la calle y otra era la realidad que aparecía en los medios de comunicación. Y que solamente se pudo eso mostrar al mundo, ¿por qué? Porque había redes sociales y se pudo dar la lucha, la lucha mediática, mostrando que no era la misma realidad. Y esto creo que tenemos que tenerlo muy claro porque esto está pasando en muchos lugares del mundo. O sea... Hay distintos, eh, distintas batallas que se están dando al mismo tiempo en la realidad, pero también en los medios de comunicación en donde se impone una visión del mundo. Y entonces tenemos que ocupar esos espacios. Esta cuestión sobre la pérdida de la hegemonía política, que también fue una pérdida de la hegemonía comunicacional. Cómo el, el pueblo venezolano fue tomando conciencia de que no solamente había que ser protagonista de la producción, de la transformación en los sucesos en la calle, sino también había que hacer, hacerse comunicador de ese proceso. Y eso también es una comunicación popular que tiene que ser eh, apropiada por los protagonistas. Eh, la televisora, ¿no? la televisora comunitaria, las radios comunitarias, cómo hay que ir implementando y desarrollando una propia estética y una propia ética que se pueda comunicar. Y cómo el Frente Francisco Miranda también fue haciendo un proceso de apropiación de estos medios, de la producción de oye ve en la radio comunitaria, con este enfoque del cuidado del medio ambiente que a mí me ha parecido Súper importante desde la mesa anterior, ¿no? En donde se hablaba de que no solamente hay que hacer un, un gobierno con el pueblo, sino también ahora tomando en cuenta la crisis medioambiental en la que estamos metidos, ¿no? Una, un gobernar con la naturaleza hay que ir implementando. Y bueno, la importancia también de tener este tipo de, de espacios, ¿no? En donde converge el pueblo, convergen intelectuales, o sea, convergen investigadores, convergen líderes, gente que está en la administración pública. Es decir, tenemos que hacer un trabajo muy transversal, que podamos ir entretejiéndonos mejor, porque esta transformación, además, hay que llevarla a cabo con una conciencia que no puede eh, sacrificar la profundización de la conciencia de los procesos. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que ir entendiendo y, y eso, por eso también los intelectuales son tan importantes, que vayan acompañando los procesos y que sepan hablar pueblo. Porque eso también fue muy importante del proceso que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador, de, de saber comunicar en un lenguaje que fuera popular. Eso es muy importante, o sea, la intelectualidad tiene que hablar de esa manera. Y bueno, la, la cuestión de la historia, porque además Anabela hay que decirlo, ella es una historiadora y, y ha llevado procesos, así como también nosotros tenemos de este lado, por ejemplo, alguien como Felipe Ávila, en donde eh, se está dedicando un, un esfuerzo enorme por redescubrir a los invisibles de la historia, a las mujeres, a los indígenas, al pueblo, que ha sido protagonista de los cambios, porque muchas veces nos hemos quedado al nivel de los grandes líderes, ¿no? Y solamente aparecen los, eh, digamos, los que ya conocemos, pero ahora tenemos que ponerle rostro, y eso también hicieron ustedes, poniéndole rostro a Bolívar, un rostro mucho más real, y no el, el, el que nos ponen, que es también un rostro colonizado, que hay que descolonizar. Y bueno, finalmente esta cuestión de la reivindicación del amor como parte de la historia me parece súper vital. Y en este sentido quisiera yo recordar esta cita de El Che Guevara que dice, el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforma en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización.